Mira Parece pinturita Hoy arrancó el día tranquilo Con un menos 9 Sigue sin pasar los menos diez ¿eh? Récord para acá molestia en el pecho y viste si no sabes que te preocupás y... y bueno entonces ya salió que está negativo así que no tiene nada, che, también está la luna Y... no querés, no lo disfrutes. Dos horas después. No sé cuál va a ser tu cena de fin de año. Pero la mía... siguen cerrados los restaurantes y todo pero bueno hicimos un pedido en un lugar muy especial que vamos a probar hoy, así que vamos para allá el festejo de fin de año no nos vamos a poder juntar con la familia pero bueno voy a comprar una sidra para nosotros dos, Brandy para mí, Coquita, para el Fernet, y no podía faltar oh, Pacífico, mi cerveza favorita. <música> Esto lo que te decía antes, ya está oscureciendo, es... Eh, fin de año y estamos a menos dos una cosa rarísima así es nuestra cena de fin de año es comida mexicana de calle México yo pedí sándwich de milanesa, pedimos tacos, quesadillas, un mix de varias cosas. Una quesadilla, que... torta de milanesa. Una torta de milanesa. Una de, de tostadas. Una de tostadas y unos tacos de barbacoa. Okay. ¿A qué horas quieres venir por la barra? Y uh, apenas cierres. Cerramos juntos <risa> si querés. <risa> ¿Qué les <risa> o sea, a, a ver, para ver si pedimos postre. A ver. Dos planes. ¿Qué y más? cerramos. ¿Qué? Buenas, ¿cómo estás? Bien. <risa> Está ocupado con muchas entregas hoy. Calle México, hay tres locaciones acá en Edmonton, así que si vives acá en Edmonton, te voy a dejar los tres lugares acá abajo. Listo. Gracias, gracias por venir. Feliz año. Cuando se abra igual venimos con la familia. muchas gracias. Esta cena de fin de año. Oh. Ay. Okay. Y acordate, Avanti antes y Avanti siempre. Nos vemos.